Cientos de personas participaron ayer en el concierto Voces por un Millón frente a la Suprema Corte de Justicia, promovido por el colectivo Marcha Verde. Los detalles de esta actividad fueron ofrecidos por Sisto Gavín, activista del movimiento Marcha Verde en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cuando el concierto fue un éxito, como lo había planificado el Comité Nacional de Marcha Verde porque era un concierto de cara a agitar, a movilizar a la población, de cara a contribuir para la marcha del millón del 12 de agosto. De manera que no tenemos ninguna duda de que eh, juntaremos el millón de ciudadanos y ciudadanas. La gente está muy motivada, ya todos los comités están con, decidiendo cuál será su cuota. En términos de llevar miles de personas a Santo Domingo para votar con yo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.